les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal la tercera forma para trabajar con color en ilustrador la encontramos aquí en el panel guía de color si no está presente en la parte derecha nos vamos a ventana y vamos a buscar la opción que dice guía de color o shift f3 voy a extraerlo desde su menú contextual para poder explicarlo mucho mejor muy bien en el panel guía de color yo tengo esta preconfiguración de sombras a tintas pero también tengo por grupos de colores. Por ejemplo, estas triadas o, gru o grupos de colores de tres. Estas. Estos grupos más que también se aumentan. Pero si yo quiero cambiar de color. Simplemente me voy aquí al panel de muestras. Elijo cualquier color. Por ejemplo, este rojo. Y automáticamente va a cambiar el color base. El color que tenemos aquí se llama color base en esta armonía de reglas yo voy a cambiar por ejemplo por este amarillo que está acá y automáticamente va a cambiar no solamente este color base que está aquí sino también los grupos de colores es increíble así que voy a elegir este grupo que está acá en la parte superior yo también tengo esta opción para cambiar de, de, de color por ejemplo tengo de tintas eh, a sombras tengo de cálidos a fríos o también tengo de, vi, de vivos a apagados si yo quiero incorporar este grupo de color de manera directa al panel de muestras me voy aquí en esta parte inferior y voy a dar un clic y automáticamente se va a guardar este grupo de color voy a hacer esto voy a elegir otro grupo de color pero no sin antes voy a cambiar el color acá en el panel de muestras un clic aquí y ya he incorporado otro grupo de color voy a cambiar el color que está acá y con un clic voy a incorporar otro grupo de color